Hola amigos, ¿te gusta la Navidad? A todos. Bueno, excepto a alguien. Y alguien es... El... Hoy, hoy, hoy, odio la navidad. ¿Quién soy? Soy soy, el Julio. Este me acabó de hablar. Y ahora te contaré la historia sobre este depredador que odia la Navidad. Este es un top, pero aún así. Probablemente sea el primero en verlo. Pero bueno, casi sabe cuánto se puede sorprender. Bueno, pues vamos. Día uno yendo por el cringe. uno de los habitantes de la villa donde me han dicho su ubicación. Y las montañas del más allá están ahí. Ya casi llego. Estoy a punto de llegar. De hecho, lo tengo enfrente. Como pueden ver. He llegado a la montaña de Mazario. cerca del Grinch El Grinch lleva aterrorizando al pueblo por mucho tiempo ¿Y en dónde se ubica? En las montañas del más allá Gracias ah, señor habitante Que la fuerza te acompañe viajero El uh, invierno está llegando ya casi termino de subir la montaña Falta mucho Pero La verdad No sé si lo voy a lograr Pero Lo que sé es que Un día Antes de Navidad Lograré al ver al Grinch Y terminaré Deteniéndolo Debido a que en la conversación que tuve con el habitante, me dijo de que el Grinch llevaba aterrorizando al pueblo, así que lo quiso encontrar y detenerlo. Y bueno, continuemos. ¡Wow! ¡Wow! Hola, como son mis últimos momentos que va a salir en la película y es mi momento de brillar, les voy a cantar una canción y les voy a bailar. Solo que camarógrafo, no lo cortes, quiero salir en el video. Así que bueno, yo soy un... Lo he logrado. He subido al monte donde está el cringe. Ahora hay que encontrar su base secreta y esquivar las trampas. Oye, disculpa ¿Es eso? Si los elefantes Con permiso. Si los elefantes hacen ¿Sí? Con permiso Allá arriba! Cringe, he llegado Que hierro Por un momento <risa> No podrás internarme Voy a destruir la navidad No